hablar de, fundamentalmente del tema, de la, de, el propósito de esta conferencia es hablarles algunos aspectos sobre educación media superior, sus funciones, diferentes tipos de, esta, eh, eh, de este ciclo educativo, la evolución del uso de la TIC en bachilleratos de Estados Unidos y México, fundamentalmente en lo que se refiere en los bachilleratos ya a distancia, ¿sí? Así como la forma en que, como a manera de ejemplo, pues con la del bachillerato que nosotros en la UNAM hemos desarrollado y que podía ser este bachillerato, el bachillerato a distancia y ahora con una nueva sede de, de un bachillerato mixto que acabamos de, de, de trabajar. Entonces, yo quisiera destacar en esta conferencia eh, la, que la participación del bachillerato a distancia en general desde el país para el gran compromiso que ha tomado el país en establecer la cobertura universal de la educación media superior en nuestro país. Pues en realidad, la manera simplemente de, de, de inicio, la educación como derecho humano fundamental y pensando que la UNESCO y bueno, yo creo que todos los que estamos aquí estamos absolutamente convencidos que es eje clave del desarrollo, ¿sí? que además permite, es la única forma de permitir un crecimiento, una equidad y una participación social. La educación media superior ha sido lo que se conoce como preparatoria, que se conoce como bachillerato, en fin, tiene diferentes nombres, ha sido un ciclo que ha, en algún momento, en muchos autores dicen, es un ciclo desdibujado. No se sabe para qué es. Es intermedio ¿sí? entre la secundaria, que queda muy claro para que quede la secundaria, y el y profesional. Entonces, durante muchos años, esto ha sido la, pues, la constante. El que no tiene es un ciclo indefinido. Sin embargo, este, bueno, como ustedes oyeron en la presentación, yo realmente me ha tocado la suerte de ser fundadora de varios proyectos. Esa es una, la vida a veces nos, nos pone en, en, en posiciones este, pues muy, muy privilegiadas. Y me tocó fundar, eh, junto con otros compañeros, claro, el Colegio de Ciencias y Humanidades en 1971. Y desde entonces nosotros estamos defendiendo. Que el bachillerato tiene una personalidad propia, que no es nada más un ciclo es intermedio entre uno y otro, sino que tiene una personalidad propia. Esto a lo largo pues ya de 40 años, en realidad ha ido fortaleciéndose esta idea. Ahora, en la definición que ustedes tienen ahí, ya eh, varios autores ya se señalan, ya se acepta inclusive oficialmente, que es un ciclo formativo en sí mismo, que tiene una, eh, todo lo que es esta, esta educación secundaria alta, que llaman en algunos lugares, el high school, el, este, la, la preparatoria, en fin, es una preparación para el ejercicio ciudadano y para vivir en sociedad, que no es de ninguna manera una repetición un poquito más compleja de lo que es la secundaria sino que aún cuando se estudie otra vez este, química, física, biología, que se estudia en la secundaria, ya tiene que verse de otra manera, no nada más más difícil, sino que en, la, en, en el ciclo ya de educación media superior tendría que verse cómo se crea esas ciencias, cuáles son la, la, la la, los métodos, que, se, que surgen cuando se crean estas ciencias. Hablar de la relatividad de las verdades, ¿no? Entonces la, la verdad sí, se está haciendo a partir de, del método que usa la ciencia, la biología, la historia, ¿no? En fin. Y además en la educación media superior, y ya por primera vez los alumnos se enfrentan a la filosofía. Es una materia que nunca han estudiado antes. Entonces, realmente real igual, y después también tal vez a la psicología, a la, a la, al derecho, a la, a, a la economía, ¿no? como, como, como disciplinas. Pero a mí me parece que lo más pues impactante para un alumno de bachillerato es la filosofía, ¿sí? la ética, la filosofía. Entonces, ya es no es una repetición. Entonces, esto es, es muy importante. Entonces, para eh, ver que la... la no es casual que en todos los países desarrollados eh, la educación eh, sea obligatoria hasta los 18 años. Es decir, que se tome, eh, que se considere que se debe estudiar esta, este ciclo. ¿sí? Indudablemente, ahora ya va incorporado a las tecnologías del la información y la comunicación indudablemente es un punto que está eh, eh, fundamental es cierto, desde la secundaria los alumnos se los puede eh, este, ya en la una gran mayoría secundaria se les está dando esta información pero si sí es, es eh, eh, tiene esta, esta finalidad ¿cuáles serían los desafíos de la educación media superior del siglo XXI? bueno, indudablemente es habilidades para aprender e innovar ¿no? ya en este pues, ciclo de la, de la, ciclo de la eh, información donde hay tantísima información y, eh, hay un reto muy grande para todos y la doctora estaba hablando de ellos un, un punto fundamental es discriminar información nosotros nos podemos perder en exceso de información y hay muchísima información basura en la en la red, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es indispensable que un alumno aprenda en la educación media superior? Yo creo que la, la finalidad este, central, aparte de este, acercarse a, a, a, a, esta, a, la, a la disciplina de esta manera, pero es en el terreno de la comunicación, es aprender a discriminar la información válida de la que no lo es. Aprender a buscar información. ¿Sí? Entonces, eh, es una fundamental, es claro, hay habilidades para la vida y para, y, y para poder estudiar estudios, para seguir estudios superiores. Ahora, estas habilidades, nosotros eh, los que trabajamos en educación media superior, siempre tenemos una discusión fuerte con los eh, diseñadores o los directores de, de las carreras universitarias. ¿Sí? porque nos solicitan siempre que vaya el alumno que sepa cálculo cómo va a entrar a, a, a ingeniería o cómo va a entrar a redes si no sabe cálculo bueno, pues que se lo enseñen en ingeniería ¿qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle en la, en la preparatoria? ¿qué es lo que es? es, es una cultura básica ¿sí? una cultura básica que permita seguir aprendiendo ¿sí? pero no podemos formar en la preparatoria, aunque sea en el último año, ¿sí? a, a pequeños eh, que, gente que haya pequeños arquitectos, ¿no? que lleven las, las cosas de arquitectura o de, o de veterinaria o que o sea, a, a lo mejor no saben no sé, alguna este, asignatura fundamental de la, de, que se tiene que estudiar en, en, la, en la carrera, pero para eso están las carreras, para que se las enseñen. Pero, ¿qué es lo que tendría que saber? Un alumno tendría que saber buscar información, tendría que saber, cuando dicen leer, leer, pero sí, leer un libro de física y entender. ¿Sí? Leer un, un, un libro de anatomía ¿sí? y poderlo entender. Entonces, no es que sepa todos los huesos pero tiene que entender un libro, en eso tenemos que llevarlo preparado. Entonces, las habilidades informáticas y de la tecnología realmente se convierten en, en puntos centrales. En nuestro país, como ven en esta lámina, la educación media eh, superior ha crecido. Si nosotros nos vemos en miles, en 1970, pues vean las cantidades para ya casi en 2010 y ahorita en 2012 tener 5 millones de, de alumnos en educación media superior en el país. ¿Sí? Realmente son este números y estamos pues con el bono poblacional ahorita en su máximo y ya va a empezar a decrecer indudablemente los alumnos de la escuela primaria y la escuela secundaria van a ser cada vez menos alumnos y va a crecer y además la van a tener ustedes las, las universidades ¿no? es ahorita estamos como en la ola de que la educación media superior es el día, donde tenemos más alumnos y los diferentes tipos de, de de, de, de bachilleratos o de educación media superior el más importante y el más grande y el que va a crecer más es el universitario y general tiene ya un 60% donde no están las especialidades bueno, aquí no salió el no sé por qué lo explicó, algo pasó pero el tecnológico tiene un 30% y el eh, profesional medio pues un poquito menos y la tendencia es eh, ustedes por ejemplo conocen el Coralet ¿Sí? antes era exclusivamente terminal, ahora ya es también bivalente o sea los alumnos pueden seguir avanzando en eso ¿Sí? en 2011 finalmente se establece por el, por las cámaras por el Senado y la Cámara de Diputados ya por todo el Senado las, el, el Congreso la modificación a la, a, la, a la Constitución y se aprueba por las cámaras que la, la obligatoriedad de la enseñanza media superior. Se dan 10 años. Se dice que para el 2021-22 debe de lograrse esta eh, eh, que, que, bueno, universalización de, de, de, de, de la educación media superior, del bachillerato. En realidad, bueno, es muy importante porque si nosotros revisamos la historia de la educación, pues en un principio y antes de la revolución industrial, pues eran, se distinguía la gente entre alfa, alfabetos y analfabetos, ¿no? Simplemente. O sea, Existían la, las, las universidades, pero no existía todo lo demás. Todo la educación no se empezó por la primaria, se empezó por, por, la, por las universidades, ¿no? Entonces, la, ahora. En este momento, en una sociedad democrática, se considera que todo alumno tiene el derecho a tener una educación media superior. Y que tener educación media superior significa, indudablemente, un acercamiento a la cultura del siglo XXI. Tiene que estar preparado para esto. ¿sí? Y además hay una presión muy fuerte en el ámbito laboral, ya no basta para las industrias, para el que un alumno tenga secundaria. Se necesita forzosamente la preparatoria de la educación media y superior. Es una exigencia y esto no es nada, esto viene a pasar ahorita en nuestro país, pero casi todos los países lo eh, leíamos en un artículo eh, el doctor Martínez Rizo que señala que en realidad algunos, nosotros en México siempre empezamos por poner la ley primero ¿sí? y después ya queremos que todo esto suceda, en otros países lo que han hecho es trabajar para lograrlo y luego ya lo establecen como, como ley, ¿no? pero sí está marcado que todos los alumnos, ¿qué significa esto? no es nada más que haya un lugar para todos sino que los alumnos no deserten, que los alumnos eh, tengan una educación de calidad. ¿sí? Entonces, eh, esto es muy fácil de decir, pero es verdaderamente complicado. ¿no? Se necesitaría para que haya esto una eh, eficacia muy importante desde la educación preescolar. Y ¿Sí? ustedes saben que está marcado, todos estamos marcados como... En, la, en, en lo que pasó en nuestros primeros años de vida, entonces si no uh, se da esta educación preescolar importante, si no se atiende la educación este, primaria bien, pues entonces claro va a ser muy difícil que los alumnos lleguen a educación media superior y sobre todo que tengan éxito ahora, ¿qué es, ¿por qué se, eh, salen los alumnos y ya los que entran ahorita en educación media superior? ¿Cuál es la...? Hay una deserción más grande, muy grande. Es la, en educación media superior es donde hay la mayor deserción de todo el sistema educativo. Y básicamente los alumnos este, se ha visto que no es, bueno, de, así inicialmente, no es por pobreza. ¿sí? No es que tenga yo que ir a trabajar y no pueda estudiar. Sino básicamente es por aburrimiento los alumnos les parece que es una repetición eso que les dije que no, ¿verdad? pues eso es, en muchísimos lugares la, la preparatoria no es más que una repetición de lo anterior y hay un aburrimiento enorme de los alumnos indudablemente tenemos ahorita pues el, el reto de decir, esto es más importante y vas a tener en el futuro una mejor condición de trabajo pero bueno, el estar... Sabemos que, desgraciadamente, muchos de nuestros jóvenes caen en la delincuencia, precisamente la delincuencia organizada y todo, en esta edad. Sí, este es el, el punto. Entonces, hay una eh, eh, conciencia clarísima de que eh, la educación media superior bien llevada puede ayudar realmente a superar la pobreza, a fortalecer la democracia, ¿no? en este sentido de, de formar buenos este, ciudadanos, ciudadanos conscientes, ciudadanos bien preparados para lo que se va a, a pasar, ¿sí? y una cosa que es marca la eh, en, el, en el en el decreto se habla de vincular al mexicano con la era tecnológica y del conocimiento aquí ustedes que es obvio porque no lo va a decir pues sí pero yo estoy leyendo ahorita para preparar esta plática varios autores muy reconocidos como el doctor eh, Martínez Suizo que hace un magnífico estudio aquí sobre la, el futuro eh, acaba de salir este libro hace unos eh, días, y bueno hace un, eh, estudia muy, muy bien pero no hay una referencia a la tecnología, una sola no hay una sola referencia, o sea, todos los estudiosos como que se imaginan el futuro educativo sin el apoyo de las tecnologías. O sea, o lo ven como algo verdaderamente secundario. Todo lo que acabamos de oír ahorita de la doctora, realmente, bueno, este, me encanta que, que se diga todo esto, que se dijera a, a los pedagogos, y yo admiro muchísimo al doctor Martínez Rizón, me parece una persona primer, ¿no? de primer, y su artículo es sensacional, se lo recomiendo muchísimo en este libro, pero sí es una cosa que tenemos que abrir brecha, ¿sí?, o sea, tal vez para la educación superior sea una cosa ya común, pero para la educación media superior, y yo creo que para abajo, para nada. ¿no? Entonces llama la atención que el Congreso se si haya puesto que es para fortalecer la democracia y vincular al mexicano con la era tecnológica y el conocimiento entre los argumentos. Entonces me pareció, bueno, pues un avance en ese sentido. En la educación eh, que se estaba dando y, y lo que explica que no haya que la, la educación media superior en, con tecnológica sea cada vez menor es que en realidad ya los requerimientos del, que, del, del mercado no es no hacen énfasis en las habilidades manuales ¿sí? ha bajado de 3 a 8 o sea, ya hay eh, ejemplos que te dicen, este, en realidad, si se necesita para trabajar un, o en un taller o una cosa así, no necesitas tantas habilidades manuales como saber manejar la computadora que te compone el carro. Entonces, es, realmente ha subido muchísimo la necesidad de habilidades cognitivas y comunicativas. Entonces, eso es como la tendencia en la educación en media superior la tendencia universal Bueno, otro aspecto muy importante en la educación media superior fue la reforma integral que se dio en el 2019. Entonces, esta reforma, la que se conoce como RIEMS, es un esfuerzo del gobierno federal de la Secretaría de Educación para eh, or organizar de alguna manera la diversidad de planes de estudio y de todas las que había en la educación media superior se hablaba de 300, alguien diferentes planes de estudio alguien recientemente me comentaba que, que a ver, te voy a dar una cifra a ver si la crees, 900 diferentes planes entonces bueno, ¿qué hizo el, el gobierno federal? estableció una reforma donde plantea competencias básicas ¿sí? que a seguir, comunes a todos los egresados eh, este, competencias transversales ¿Sí? un perfil del egresado común y te yo si tú cumples eso ¿no? y claro hay que formar a los profesores en esas competencias y todo yo te permito que sigas con tu eh, plan de estudio como lo tengas, ¿sí? con las peculiaridades, pero vamos a uniformar en cuáles son las competencias claves. O sea, a mí me parece que es un esfuerzo muy importante que Oh, pues se, se hizo y ojalá ahorita con el cambio de gobierno pueda seguir. Y quiero decirles que pues entraron todas las, o claro, casi todas las eh, este, eh, escuelas de educación media superior, pero la UNAM, o sea, ni ¿no? el Colegio de Ciencias de Humanidades, ni la Escuela Nacional Preparatoria, ni el bachillerato de distancia, que pues somos los bachilleratos de la UNAM, no hemos entrado a esto por totalmente autonomía. Pero, este, aunque estamos muy cercanos, muy muy cercanos a, a, a este trabajo. Bueno, entre las competencias que se señalan, yo aquí tengo dos, nada más para no aburrirlos, las competencias genéricas, el alumno escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos, herramientas, y el atributo de esta competencia es, maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y expresar ideas. Aquí ya está muy claro este punto. Y lo en otra, desarrolla innovaciones, que es una de las cosas más importantes de un ciudadano actual, no va sin tener esta capacidad de cambio. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Y el atributo otra vez utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Esto nos habla de que la Secretaría de Educación en su propuesta de reforma pues sí les está dando un papel muy importante a las la tecnologías. ¿Qué ha pasado en la educación media superior? Yo podría decirles que bueno, la mayoría de los... Eh, eh, la mayoría de los eh, eh, bachilleratos o han incorporado y tienen una cómputo y tienen cosas en todos lados. Entonces, pero no tengo la información exacta de qué está pasando. Por eso yo me voy a referir a los que hemos tomado este punto de las tecnologías de la información como forma de trabajo que serían los que estamos trabajando educación a distancia. ¿sí? Bueno, quisiera empezar con en Estados Unidos 1.3 millones tomaron cursos a distancia y fíjense las fechas que tenemos 2009-2010. Se supone para andar. en estos momentos realmente casi se ha duplicado. ¿sí? 53% de los distritos escolares están inscritos en educación a distancia. 22% de los distritos permitían una carga semestral completa en educación a distancia y el 12% permitían todo el bachillerato en educación a distancia. Las buenas escuelas eh, en norteamericanas, los high schools, no permiten el egreso de un estudiante si no ha tomado al menos una materia en, a distancia. ¿Sí? Esto es una... y está... hay un crecimiento muy importante y ya hay un 13% de, estamos hablando de millones y millones de alumnos, un 13% ya toma este, a distancia toda su... todo su bachillerato. Entonces, bueno, me parece que, que se ha dado un desarrollo muy grande y en las escuelas la mayoría son pues este concepto de híbrido o de mixto, donde algunas asignaturas las toman a distancia y otras las toman. Eso independientemente de que en todas las clases se den utilizando pues, esta, esta, esta, estas tecnologías. En México nosotros tenemos que de los veintitantos bachilleratos que tienen, Educa, 22 creo que son, que tienen, eh, de, perdón, de las universidades que tienen bachillerato 8 ya tienen bachilleratos a distancia. O sea, un número importante ha desarrollado ya bachilleratos a distancia. Los que eh, les quiero mencionar, quiénes son las que lo tienen, es el Instituto Politécnico Nacional la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Guadalajara y la UNAM. Nosotros somos las ocho universidades que hemos desarrollado bachilleratos a distancia y estamos, eh, pues, eh, formamos parte de una red de bachilleratos que ha sido realmente muy, muy exitosa esta red. Tenemos una revista, la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, que si a alguien le interesa el tema, ahí pueden ustedes ver todas las bachilleratos. Además, existen en México el Colegio de Bachilleres, que tiene también su educación a distancia, el bachillerato digital de la. De la eh, del, del, del gobierno del Distrito Federal, además el bachillerato digital de la SEP que acaba de, de sacar. Entonces, pues hay, eh, estoy hablando de bachillerato público, ¿sí? De, a distancia. Entonces, bueno, es una tendencia que me parece muy importante. Y la lucha que nosotros tenemos como bachilleratos, fundamentalmente es la aceptación social. ¿sí? Tenemos mucho éxito con adultos. Adultos que, este, pues no sé, de ahorita 23 años, hasta 30 años, bueno, tenemos hasta de 80 años de algunos inscritos, pero que están en el diablo de todas estas universidades, que están tratando de este, pues hacer algo que no tuvieron en su momento posibilidad de, de, de trabajar, que es este, recuperar su bachillerato lo ven muy importante y eh, pues ha habido ya, esto ahorita les vamos a pasar unas tarjetitas, donde está ya lo, lo que nosotros en la UNAM hemos logrado, pero pues aquí ha, ha habido éxitos en todas las, las este, la, en todos estos bachilleratos pero fundamentalmente de adultos de adultos jóvenes, es la característica, sobre todo mujeres, madres de familia, hay muchísimas que eh, eh, bueno, que para ellas es, ha sido una bendición el poder tener esta condición de la vida, el que puedan tener esta este, posibilidad de seguir estudiando y poder a, a, atender a sus, este, a sus hijos y a su casa, ¿no? Entonces, hay una cosa de género muy importante en los alumnos y en los maestros. ¿eh? También muchísimos de nuestros maestros son maestros de... Este, de de, de, de, de, de este, eh, mujeres. Bueno, me voy a referir al bachillerato a distancia de la UNAM. Yo les pasé una usita, no sé si todos la han podido tener Nuestro bachillerato fue eh, creado en 2007, lo hicimos durante año y medio, y a mí me tocó la suerte también de iniciar este bachillerato este, con, en, la, en la universidad, la UNAM al tener nivel bachillerato y el nivel entonces pues eh, fue un bachillerato que se eh, nutrió de todos, de, de, de los mejores maestros de la preparatoria y del CCH pero también de investigadores de todas las de, eh, de, de las escuelas, facultades de los centros e institutos de la UNAM. Un bachillerato que se creó, como decía la, la doctora, en un equipo, indudablemente un equipo grande de conocedores del bachillerato, eh, pero también para hacer todos los materiales, pero también de técnicos, de, de diseñadores gráficos, diseñadores, bueno ahora ya no quieren que llamen así, diseñadores multimedia y de diseñadores profesionales. ¿sí? Entonces, este bachillerato se pasó por todas las instancias. Que ustedes conocen que debe pasar un plan de estudios en cualquier universidad, hasta que finalmente en 2007 fue aprobado por el Consejo Universitario. Es un bachillerato que tiene varias características: es un bachillerato novedoso, es un bachillerato interdisciplinario, tiene ustedes en el plan de estudios. Hay que cursar este, tres eh, eh, cursos eh, propedéuticos o sea, dejes de aprendizaje a distancia, lectura de redacción y matemática, y solamente quien aprueba estos cursos pueden seguir con las eh, asignaturas, bueno, aparte de tener el promedio adecuado, y el fin, ¿no? pero este de, la red de secundaria, ¿no? pero si no aprueban los cursos propedéuticos, no pueden ingresar la bachillerato el bachillerato está, tiene las áreas de humanidades ciencias sociales, matemáticas y ciencias naturales pero la mayoría de nuestras eh, eh, asignaturas son eh, de, bueno yo no sé si la palabra correcta es interdisciplinaria o por lo menos son estudiados bajo diferentes disciplinas ¿sí? digo la mayoría porque inglés o literatura hasta ahora no es el caso en literatura si podemos ya hacer acá en inglés. No y... estudiamos un poquito con la historia de Estados Unidos, viendo como contexto la historia de Estados Unidos, pero nosotros no. Entonces tenemos, pero por ejemplo, ciencias de la vida y de la tierra. Ahí este, es una materia que en realidad se estudia como problema el origen del universo. Y entonces, quienes participan, pues son físicos y se estudia a través de a partir de la física, de la química, de la biología, de la astronomía. ¿sí? Entonces vamos a estudiar el origen del universo, así, con esas cuatro miradas, y después en el típico de la vida de la Tierra 2, pues ya el origen de la vida de la Tierra. ¿sí? Y cómo la teoría de la evolución en fin todo y en, por ejemplo en, en ciencias sociales poblamiento, migración y multiculturalismo precisamente no quisimos aburrir a los alumnos con volverles a poner historia universal 1 historia universal 2 ¿no? entonces vimos, bueno, ¿qué vamos a estudiar? vamos a estudiar el fenómeno de la migración quiero decirles que este bachillerato inicialmente tuvo, eh, y nos lo pidió el rector en ese momento el doctor de la Fuente no lo pidió para... Eh, que lo eh, ofreciéramos a los migrantes en Estados Unidos entonces bueno vimos que era un tema fantástico para ellos pero después no lo quitamos porque aunque ya es para los migrantes pero para muchos más hemos encontrado que realmente este tema es fundamental en la historia de la humanidad ahorita no solamente de México ¿sí? en donde estamos sufriendo bueno, eh, no sufriendo retiro la palabra ¿sí? estamos eh, viviendo este momento de, de migraciones constantes. Prendemos la televisión y todos los días vemos a los migrantes centroamericanos de venir acá y luego vemos el problema allá, ¿eh? pero también lo vemos en, en muchísimos países del mundo. Entonces se estudia desde las migraciones más antiguas ¿sí? hasta eh, pues, la, la, la, las migraciones modernas. Y es un recorrido por la historia universal, ¿sí? pero con un tema ¿sí? que, que, que pierde el que migra y que, y que gana pero también cuáles son las dificultades de, de quien lo recibe y cuáles son las ganancias de quien lo recibe entonces tiene realmente una un énfasis en la cultura en, en, en el eh, está basado en que en realidad no hay una, ni una cultura única que todos somos el resultado de una cultura múltiple y entonces, bueno, fue muy difícil hacer el curso porque no encontrábamos, no, no es tan fácil como tomarse un, un libro de historia universal o de... Bueno, entonces, hubo que construir estos cursos, ¿sí? El, el, el de Estado, Ciudadanía y Democracia, ya lo Es un poquito más fácil. el más difícil de todo fue el primero. Ahora ya hay más estudios sobre eso. Pero realmente cuando lo iniciamos fue... Pues, fue, este, hubo poco, había pocos estudios y los profesores tuvieron que eh, investigar bastante y eh, apoyarnos en muchísimas personas para poder sacar este curso adelante. Después tenemos el curso, por ejemplo, en este, de Estado, Ciudadanía y Democracia y lo mismo, cómo se construyó el Estado mexicano. Cómo se construye bueno, la noción de Estado y luego ya el Estado mexicano. ¿sí? Y cómo se construye la democracia, no está dada una construcción, ¿no? la ciudadanía, en fin. Y entonces se van viendo así los temas eh, para eh, las matemáticas. Eh, partimos de un eh, supuesto de que las matemáticas, eh, bueno, de una realidad primero, las matemáticas han sido el, el coco de todo el mundo, la razón por la cual no egresa muchísimos bachilleres es porque no pueden con el álgebra, eso es básicamente. Entonces eh, nosotros planteamos que vamos a ver un mito, en, en la, eh, vamos a ver la física y vamos a ver cómo a partir de, de se, se crea problemas y entonces el álgebra, eh, perdón, el álgebra, bueno, las matemáticas en general vienen al servicio de la física para poderlo expresar. Y así ese es, es el, el, el, el, así se están dando todas las nos ha ido después de cinco años, les puedo decir que, va a validar, que este, ya lo resolvimos el problema de la enseñanza de las matemáticas, ¿sí? pero sí estamos, los alumnos se interesan muchísimo en los temas, estamos viendo temas de actualidad, ¿sí? los, el, tenemos los resultados en, en matemáticas que tiene cualquier bachillerato que este, presencial en, en otros materias tenemos mejores resultados que los presenciales pero en matemáticas sí igual que los presenciales entonces pues estamos no nos sentimos tan mal pero tampoco este bueno, no pero sí parecería una este, una forma que y los alumnos les interesa estos todos estos cursos han resultado muy novedosos para los alumnos han resultado, este, todos fueron, eh, tenemos materiales, aquí yo también comentaba con la doctora, nosotros tenemos materiales originales que se hicieron específicamente para todos estos cursos. Indudablemente los profesores se dieron todos los derechos para que los cursos estén aquí, algunos con de aprendizaje también saben de, de esto a, a la libres, pero bueno sí, lo, este, se estudia este bachillerato en realidad nuestro plan de estudios eh, representa pues creo que el mayor pues una de las mayores eh, innovaciones en educación media superior que, que, que existen inclusive eh, tuvimos un premio el premio a la innovación educativa básicamente en mucho basado en, en, el, en el plan de estudios otra cosa importante, este, este plan de estudios eh, se hizo basado en el mapa de habilidades. O sea, ¿Qué habilidades? En ahora se habla de competencias, pero digo, la UNAM no entró. Bueno, en primer lugar, esto lo hicimos antes de que salieran las competencias, pero nosotros trabajamos en habilidades. Y entonces, todos los. los las, eh, los programas se hicieron en, basados en este mapa de las habilidades de comunicación, cognición, metacognición, metodología y matemática e informativa. Habilidades, entonces, y el, el, los, los alumnos de, de primer y este, lo que tienen que haber dominado, bueno, todas las, las habilidades que están ahí y así sucesivamente. Esto también es una innovación en la parte de, de, de, de, de, de bueno, que se andan explícitos eh, la, las, las habilidades y de la después la, de la, la Nuestro bachillerato se estudia una asignatura a la vez y los alumnos tienen que dedicar de 20 a 25 horas a la semana. Trabajamos en la plataforma Moodle, este, estamos tratando de pasar. A que se puedan ver ahora todos los Bueno, porque usamos mucho flash y ahora ya no es lo que adecuado a hacer para poderlo ver en los móviles. Entonces estamos tratando de, de pasar a esto. Y claro, esta este los alumnos están apoyados por un asesor que de hecho es un profesor a distancia, un profesor porque los alumnos, nuestros cursos son eh, tienen un inicio de un término son escolarizados ¿sí? y están en el entonces su profesor el primer día de clase los llama y sabe que cuatro semanas después va a ser el examen pero día a día está el profesor y tiene la obligación de entrar todos los días a la plataforma ¿sí? ¿Y por qué sabemos que entra? Porque el tutor, además de ayudar a los alumnos, está viendo que el asesor cumpla su función. Entonces, si no hay... Aquí, una de las cosas que nosotros, con la experiencia que teníamos en la educación presencial, sabemos la dificultad para que los alumnos tengan su clase y a toda hora Entonces, aquí, aunque no hay una hora determinada, Sí, pero los alumnos meten una tarea y tiene que ser retroalimentada por su tutor. Tenemos además un coordinador que todo esto, el soporte a usuarios de 8 a 8 7 días de la semana. Entonces, pues el alumno está muy, muy acopado. Yo, hacia eh, ropa aquí también en educación a distancia hay una discusión. Si tenemos personas que nos dicen, estás realmente dándole demasiado este, pues no sé, seguimiento al alumno. El alumno tiene que ser más independiente, tiene que de las cosas de educación a distancia, es la independencia. Yo preguntaba si había un unido el doctor Manuel Moreno ayer, seguramente habló de en otro sentido. Entonces nosotros hemos impulsado esto y con alumnos de bachillerato nos ha funcionado maravilloso. Este, esta forma de gestión otra cosa muy importante es la formación docente no se puede ser eh, profesor o asesor sin haber pasado por estas 120 horas de formación docente además tiene que contar con un perfil profesográfico específico de ser eh, eh, eh, o tener una licenciatura o una maestría exactamente si necesitamos un biólogo que una, una maestría y pasa por esta formación docente que nosotros damos gratuitamente en la coordinación de la distancia y así formamos a nuestros asesores y a nuestros tutores. ¿Sí? Los tutores todos son psicólogos o pedagogos ¿Sí? y los asesores pues, son biólogos, ¿Sí? químicos o historiadores. Entonces, pero la formación docente ten, tiene como característica que el alumno toma el, el profesor que se quiere formar, toma el curso que va a dar como ayuda. Entonces, eso nos parece fundamental para que el alumno, el profesor, sepa, pasó por aquí, las mismas dificultades que el alumno, ¿sí? claro, con un conocimiento mayor, indudablemente pero eh, pasó por las mismas dificultades y, y entonces eh, ha vivido el curso. Entonces es un, eh, la formación es básicamente de inmersión en el curso que va a dar y de modelaje, porque su, su asesor en ese momento, pues es, es un asesor que le va a decir cómo se tiene que hacer. En lugar de darle una conferencia, tienes que ser con los alumnos muy amable y tienes que contestar, no no estuvo bien, estuvo mal, sino siempre retroalimentar y todo eso. Se dice muy fácil, pero a la hora del trabajo no, es complicado. Entonces los asesores lo, que se están formando lo viven, bueno, viven y a veces critican a su hogar asesor formador y dice bueno tú nos, y que esto es lo que nos dijeron y tú nos estás diciendo más Oye, te felicito por tu trabajo bueno pues ¿por qué? ¿no? ¿qué es lo que tuve bien? Y ¿qué es lo que, lo que tuve mal? y todo esto? Entonces, es complicado y luego tengo al tutor encima ¿eh? al tutor que está viendo que no falle en fin, están midiendo las, las mismas cosas, después tenemos un seminario donde lo revisan todo esto y, bueno, bueno. Eh, la UNAM solamente puede impartir este bachillerato en el extranjero. No lo puede impartir directamente en México porque nosotros tenemos el problema del pase reglamentario. ¿Sí? Sí, este, ustedes saben que las solicitudes para ingresar al bachillerato de la UNAM, a la FEPA o al CCH son de cientos de miles. Bueno, 180 mil alumnos bueno, ¿sí? Y entran 40,000. Entonces, bueno, si abriéramos esto, pues eh, aquí sería un, un, una forma de, de, de presionar, y pues no hay cupo en las facultades, en las escuelas y facultades de, de, para habitantes. Entonces, hasta ahora lo imparten en el extranjero, aunque el reglamento de la educación a distancia en la UNAM señala que los alumnos egresados de bachillerato a distancia tienen solamente plas, pase reglamentado a las escuelas, en, en el, a, las, a las licenciaturas en línea. El... Entonces, pero bueno, ahora lo, lo llevamos en México a través de gobiernos estatales y universidades autónomas y realmente hemos tenido experiencias importantes. Yo quisiera comentar la, la cita que les di. Esto pues fue aprobado en el 2007. Ahorita la UNAM lo da en el extranjero. Tenemos este, pues la última generación que entró hace dos semanas. Son, fueron este, 160 alumnos, de la mayoría de Estados Unidos, pero realmente tenemos presencia en 35 países. ¿Sí? Ya este, tenemos ahí, esos son alumnos de la UNAM propiamente. Después tenemos un, un, un convenio con el gobierno del Distrito Federal, donde hemos atendido en propedéuticos a casi ya ahorita 40, 40, 40, más de 48 mil alumnos. Y en asignaturas a 17 mil alumnos y tenemos realmente una, casi 1.500 egresados de este programa. Se ofrece en el, en el Distrito Federal, hay una gran aceptación para este programa, Salió la última convocatoria, eh, eh, días pasados, no se publicó más que en la página de la, de la Secretaría de, de Educación del Gobierno del Instituto Federal, llegaron 9.000 solicitudes, ¿sí? de las cuales o sea, 5.000 y tantos cumplieron con todo, pero solamente por cuestiones presupuestales ellos pudieron aceptar a entonces, pero las convocatorias son de cada vez que entran mil 3.000 cinco mil alumnos. Entonces, ahí hay una ya este, importante, eh, aquí me llama mucho la atención esto, porque ya para muchísimos, sobre todo adultos, ya hay esta conciencia de que estoy esperando esto. ¿sí? Además, el gobierno de distrito Federal tiene su propio bachillerato, ¿sí? pero es, es bueno, en realidad el bachillerato que ha tenido más es de alumnos es este, y el, la, el número de adolescentes ha ido creciendo, de ser el 1% al 20% de los adolescentes que se inscriben. Es decir, que ya ven como una opción la educación a distancia. ¿no? Después este, trabajamos con la Universidad de, de, de Oaxaca, con la UACO, tenemos a los alumnos, tenemos alumnos, eh, hemos hecho eh, algunos programas piloto con la Secretaría de Educación Pública. Quiero decirles que eh, se fue un programa piloto con otras eh, instancias como el Politécnico, el, la, el Colegio de Bachilleres todo. Y demostramos ahí que alumnos de 14 a 17 años en realidad están encantados estudiando a distancia. La única condición que les poníamos era que tenían que tener una actividad extra, como ir a clase de cómputo, de inglés, de cosmología, pues, de lo que quisieran, de deporte, en fin, a la semana para que, bueno, fueran dos o tres veces a la semana a esas clases. Con eso, los alumnos realmente les encantó estudiar a distancia. Los que no, pues sí estaban encerrados en su casa, a veces se quedaban en el día medio, eso no puede ser. Para un adulto es diferente, porque los adultos todos tenemos este, cosas que hacer, desde las madres jóvenes que a recoger a sus niños de la escuela, entonces sale, y, pero, pero un adolescente que se quedaba en casa todo el tiempo era muy difícil. Entonces realmente este, tuvimos la posibilidad de, de, de trabajar para... Este, en esto muy bien la UNAM salió realmente con su, su modelo este que les he dado eh, les he presentado de, de, de saber que va a estar el, el profesor y que va a trabajar bien y que va a estar el tutor y que va a estar todo esto y los materiales hechos eh, que ojalá puedan ustedes consultar nuestros materiales son realmente materiales este, pues, elaborados específicamente para, para este entonces, bueno, hemos tenido éxito muy bastante, Tuvimos eh, también trabajamos con la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, no sé si la conocen, pero es una universidad que nació, para, o sea, no nació este, presencial, nació virtual, y nació virtual con nuestro programa, ahora ya están desarrollado los suyos y todo. También tenemos eh, nuestro programa en el Estado de México, con mucho éxito, en la Universidad Laboral, que se llama virtual del Estado de México en la Universidad Autónoma de Querétaro trabajamos en Zacatecas y hemos tenido en los dos bueno, en el juez. y quisiera decirles que Prepárate Rural y Juntos en Línea son dos eh, experimentos que estamos haciendo no, la palabra nuestra, no es muy correcto, experimentos pero dos programas piloto que estamos haciendo para trabajar en zonas rurales y eh, a ver qué pasa el problema central de, de la tecnología y en esto es realmente el que tengan una banda ancha. Internet con banda ancha. Bien, hay mucho entusiasmo donde se logra, la respuesta es muy buena. Y ahí estamos trabajando muy bien, estamos trabajando en Oaxaca, estamos trabajando en el estado de, de, de, de, de, de, perdón, de Querétaro, en una comunidad que se llama Colón, en una comunidad en Puebla, en fin, y se van a ver más. Entonces, siempre la realidad es la conexión, pero estamos trabajando muy bien en esto. Pues, este, actualmente, la, lo que tenemos de en 2012, a, tenemos 11 sedes, trabajamos con cuatro escuelas incorporadas. Aquí hay un problema muy importante, que va con esto de la credibilidad de la educación al Estado. Porque la credibilidad empieza porque la gente, cuando uno está entre académicos y no se entiende yo que no porque el ya está avanzado pero es, ¿en realidad se aprende a distancia? Esa es la nosotros estamos con nuestros colegas en la universidad y la pregunta es, ¿pero si sí aprenden los alumnos? ¿De verdad aprenden algo? ¿Se puede aprender a distancia? ¿Es, es posible? ¿Es desde ahí? no Entonces, claro, si estos son los académicos que usan internet todo el día, que están haciendo todo esto, bueno, entonces imagínense lo que sería, lo que es la respuesta que tenemos del público en general. En las escuelas incorporadas tenemos muy poquitos alumnos, porque cuando dicen, ay, hay muchísimos que hablan, yo quiero, pues sí, pero te van a cobrar tres mil pesos mensuales, ¿no? Por el curso. Ah, no, es mucho yo pago 10 o 12 mil pesos por mi hijo, ¿no? En la escuela es, pero que tres mil pesos, adulto, o niño, entonces estamos, bueno, claro, quién, quién se ha metido a esto, bailarines, este, músicos, ¿no? En realidad es una opción muy importante para gente que deportistas, que tienen otras cosas, pero, y están descubriendo que lo están haciendo muy bien y que están encantados y están aprendiendo, ¿sí? Pero entonces es, todavía hay que vencer muchísimo estas resistencias es para eso. Tenemos egresados, ya 2.061 egresados, y realmente pues estamos muy, muy satisfechos de este trabajo que hemos realizado. Y ahora yo quiero terminar contándoles de una experiencia que se inauguró el lunes pasado, el lunes 3 en el barrio de Tepito en el corazón de Tequito, están si ven ahí en, la, en el logo aparece un boxeador, no sé si queda claro ¿Sí? bueno, el secretario de educación del, del gobierno de, del Instituto Federal, el doctor Martínez de la Roca, muy conocido en los ámbitos para el argino, ¿no? el pues, pues ha sido un luchador social, este senador y entonces él dijo yo quiero en este barrio hacer una escuela, hay un lugar hay un lugar que se llama La Fortaleza, que era un lugar de Totalmente se expropió en 2007 se convirtió en un centro de, de desarrollo de la familia entonces tienen ahí servicios médicos clases, etc. y había seis salones Carmen, seis salones para la preparatoria me gusta mucho tu plan de estudio, bueno, el plan de estudio es telefónico, vamos a ponerlo. Entonces, pero presencial. Pues para nosotros fue hacer un shock, pero esto fue a principios de mayo. Entonces, este, dice: No, ayúdame a hacer un nuevo plan de estudio. Yo tengo este, y entonces, con materiales, con todo. Bueno, vamos a hacerlo. Nos hemos dedicado los últimos meses a Celeste y es una preparatoria mixta híbrida no sé una secundaria. Yo creo que es la primera en México. No sé si existe es otra en la Ciudad de México. Entonces, en el barrio de Tequito, en la que si no si conocen, yo no conocía Jesús Carranza, el de Jesús Carranza ahí junto al jefe de Norte 1. Y está ahí, el, la, la, están los, los seis salones, bueno, entra uno y no haces, afuera los vendedores, esas cosas, entra uno es blanco, todo muy bonito, muy limpio, precioso, ¿no? Y están los seis salones, y ahí estamos. Entonces, iniciamos el lunes, y este, la idea es, los alumnos van a tomar clases este, eh, presenciales, la mitad de sus clases presenciales, que acuerdas bueno, sí que nosotros trabajamos con una asignatura a la vez. Entonces, por ejemplo, que fuera este, Ciencias de la Vida y de la Tierra, ¿no? Entonces, las clases presenciales siempre con el cañón y todo eso, y la otra mitad en, en, en, la, en, la, en la computadora. Ahora, aquí tenemos una ventaja enorme: en muchos lugares ponen computadores, pero no saben qué poner en la computadora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? A ver, busquen ustedes sobre el curiosity qué ha hecho el Marte y no sé qué, no, sí, nosotros los vamos a mandar a hacer eso, pero también tenemos todos los materiales, ¿no? Exámenes, materiales, este, eh, ejercicios, en fin, ya hechos en la computadora. Entonces, pues es una experiencia que estamos orgullosísimos. Y yo puse aquí una cosa muy importante, este que en realidad eh, la, la, el, la idea es que sea integral, un desarrollo integral, porque junto con esto, el lunes también fuimos a la prima pues de la, a la, a la convenios y todo, y estaban los boxeadores, un Dimeño Ramos, este, José Vendé, y todos los, los, los boxeadores, porque hay la idea de que bueno el barrio de Tepito es un barrio de boxeadores entonces se les va a enseñar, no bueno, solamente es Fox, Natación, karate, en fin, y Arte, ¿no? Y este, junto con eso, entonces es una escuela que tiene sus horas de, de, de, de académicas y sus horas para el deporte, pero eh, con la idea de que vamos a enseñar deporte, pero con los campeones, no vamos a enseñar deporte con, con cualquiera. Entonces, bueno, vamos a ver qué es. Vamos a tener que hacer una evaluación, de, de, de estamos en seguimiento y una evaluación de qué, cosas, qué va a suceder. Estamos realmente interesados en, en, en conocer los resultados de, de esto. Es el primer bachillerato que, que surge de un bachillerato a distancia que se transforma en presencial. En los otros casos de los bachilleratos que, que yo les comenté, de las universidades, todos lo que han hecho es trasladar su bachillerato presencial al México. Los únicos que hicimos un bachillerato específico fuimos nosotros. Y ahora la Universidad del Estado de México, en el Autónomo del Estado de México. Los demás este, fueron trasladados. Bueno, si y la Universidad México del Estado de Guanajuato, que empezó con nuestro bachillerato y ahora pues, hizo el suyo también. Pero sí, este es esto. Entonces, bueno, esta es el, la preparatoria de este pito, este modelo de, de educativo, eh, eh, también incorpora pedagogía cognitiva, conyugual y constructivista y conectivista. ¿sí? Entonces, bueno, pues es un trabajo que esperemos que muy bien Yo eh, terminaría diciendo como conclusiones que por la experiencia internacional y nacional, y en especial la experiencia que ha tenido la UNAM con el trabajo con adolescentes, sugerimos a que la educación a distancia como opción de cobertura, además de que también sirva para la atención al rezago. Pero esto no es aceptado ahorita por los gobiernos federales. El gobierno del de, de, de, de Distrito Federal, pues ya, le está aceptando menos, ¿no?, porque ya nos puso la, la, la, la preparatoria mixta. Pero nosotros estamos eh, seguros que es una magnífica opción para la educación, es, eh, para la cobertura, para jóvenes. Que en realidad se puede completar muy bien, en la, la, eh, que vayan los jóvenes, es muy, eh, y que se complete con actividades de, de otro tipo. La educación a distancia resulta como una en el costo, no es gratuita. Eh, digo, bueno, no es que no, no sea gratuita, perdón, no es que no cueste, ¿sí? Porque al inicio tú no, no, no, pues que eso, no cuesta nada. Sí, claro que cuesta. Cuesta todo el tener los servidores, cuesta tener la gente que los cuida cuesta tener a la gente que diseña, a la gente que está... Nosotros en nuestro bachillerato tenemos el orgullo de que cada seis meses se renuevan los materiales. No es que se renueven, se mejoran los materiales. Todas las cosas que veamos, que hemos visto a lo largo de estos cinco años, pero cada seis meses vemos que hay este error o que o que esta puede ser mejor actividad o lo que sea, y se, o, o, o, o, o simplemente que pasan cosas. Tenemos los tsunamis como dije, bueno, pues ya no usamos ya ni me acuerdo cuál fue el tsunami de hace cinco años, pero ahorita estamos usando el de Japón, no el de hace cinco años, ¿no? Y estamos así renovando los ejemplos, renovando las cosas, poniendo pues, ya sobre las teorías y todo. Entonces, bueno, si es un, tenemos, y esa es una ventaja enorme de la educación a distancia. Porque si nosotros trabajamos con libros, nada más, el mejorar un libro cuesta muchísimo tiempo. ¿sí? En cambio, a distancia, tenemos la posibilidad de estar mejorando nuestros materiales. Entonces sabemos que somos, y no digo la UNAM, sino todos los que trabajamos en educación a distancia, debemos ser una opción. Pero esto es algo que nos lo tenemos que ganar, con cifras muy duras, muy buenas, viendo que nuestros alumnos y ya lo estamos consiguiendo egresen a las facultades y lo hacen bien, muy bien. Entonces, este, bueno, es una lucha. Nosotros la estamos dando en el, por toda la educación a distancia, trabajando en la red, en una cosa. Y claro, este, me parece que la importancia del desarrollo de modelos educativos mixtos ya va a aparecer una opción viable. Yo creo que estas son las dos cosas que nosotros quisiéramos. Pues cuando preguntan cómo es el futuro de la educación media superior y las Tics, yo creo que nos vamos a un de lleno a esto, y es lo que nosotros esperamos tener en el, en la, de, en el futuro de la educación a distancia. ¿sí? No, no quiero decir que todas las, las escuelas se conviertan en, en escuelas de educación a distancia, pero sí quisiera que todas las escuelas de, de educación media y superior tomaran un curso a distancia, como lo hacen en Estados Unidos. Y que, o sea, es, es, es de verdad mucho más económico que, que lo otro, es casi una quinta parte de, en, en educación a distancia tomar un curso. No es gratuito. Ahora, tenemos la lucha, las universidades dicen yo pago lo que sea para tener un alumno centrado a en educación a distancia, búscate los recursos, ¿no? pero es, es autofinancia de la una para la Casi todas las, las, las universidades, los, los, los mismos presupuestos universitarios, le dan muy poco a educación a distancia a nivel medio. Entonces, bueno, son brechas que hay que, que, que abrir. Pues eso es lo que yo les quería comentar y les da mucho gusto.